Pareciera que estamos aprendiendo por las malas qué carrizo es la oferta y la demanda en Venezuela. Después del fracaso de todos los controles económicos, extorsiones, intentos del Estado por tratar de ponerle un cepo a la economía y a la gente y a las libertades, el caos es el día a día de los venezolanos que intentan comprar o vender. Buena parte de ese caos tiene que ver con la desinformación. Les hablo desde Venezuela, un país que prohibió que hubiese páginas web con precios de vehículos, motos y otras cosas, creyendo así que si se destruían todos los termómetros se acababa la fiebre. Una cosa ridícula y que terminó entonces con un mercado negro de venta de automóviles. Eso mismo está pasando con todo. Y el hecho de que los venezolanos no tengamos certeza sobre lo que cuestan las cosas hace que ya en este momento, con mayor flexibilidad cambiaria, acceso a divisas o importaciones sin tantos controles, la gente se encuentra entonces con que los comerciantes están probando a ver qué pasa. Ejemplo 1. Te gusta un chocolate, afuera cuesta un dólar. Llega a Venezuela, te lo quieren vender en 10. Te, te puedes molestar, puedes hacer comentarios, puedes hacer lo que tú quieras. Pero basta que otro vendedor se dé cuenta que lo puede vender en 8 y otro se dé cuenta que lo puede vender en 6 y otro en 5 y que igual le seguirá ganando. Y verás que por oferta los precios bajan. Lo que estoy diciendo es básico, ocurre en cualquier economía. Pero los venezolanos tenemos que reaprenderlo de cero y por la vida traumática. Traumática porque nos estamos dando cuenta también que los salarios no alcanzan para vivir. Pero es al revés, porque entonces con los salarios la gente está dispuesta a trabajar por tan poco, porque agrega tan poco a una cadena de producción, porque agregamos poco valor. Todo eso vamos a tener que darnos cuenta un pasito a la vez. Pero si sí les digo, acceder a más información, reducir esas asimetrías informativas que hay, nos van a ayudar mucho. Nos van a permitir comparar y por eso se dice que hoy los consumidores son más inteligentes que nunca antes. Porque podemos ver cuánto cuestan las cosas, cuánto pudiesen costar y quién más lo está ofreciendo más barato. De esta manera, los incentivos se multiplican. Quizás hay un precio que no te gusta y la culpa no es el comerciante. La culpa no es que el gobierno no está cumpliendo con someterlos a controlar los precios y bajarlos a la fuerza. Para nada. Sencillamente, hace falta más oferta. En la medida en la que eso aumente, verás como todos los precios bajan. Pero también en la medida en la que el trabajo de la gente valga más y sea más apreciado, tendremos nuevos niveles de vida más aceptables. Soy Luis Carlos Díaz y más información como esta puedes encontrarla en patreon.com slash Naki Luis Carlos.